Sale en una noche estrellada, eleva tu mirada, ¿Hasta qué distancia ves? ¿Cuánto puedes ver? En este video les estaré respondiendo sus preguntas que me dejaron en el video anterior, así que sin más, comencemos. Todas las preguntas serán respondidas conforme al orden que me llegaron, así que sin más, comencemos. Lidiana Bernal pregunta, ¿qué tan grande puede llegar a ser una estrella? Tu pregunta es difícil de responder ya que hay muchas, muchas estrellas. Pero la estrella más grande descubierta hasta ahora es tan grande que si la tierra fuera una moneda, el sol sería una bola de 3 metros, esta estrella sería 4 torres y Eiffel. Así que espero que hayas entendido lo que puede llegar a medir una estrella y lo pequeño que somos. Abdicas pregunta. ¿Qué es el cosmos? El cosmos especialmente se refiere al universo, ya que es un todo ordenado. Este se refiere ya que prácticamente todo tiene su órbita, su lugar y su orden. Diego Amaya pregunta, ¿Pueda que en el espacio haya vida terrestre o de cualquier otro tipo? No soy nadie para de que no o sí, pero hace poco en Venus, nuestro planeta vecino se encontraron pequeños microorganismos en sus nubes. Estos microorganismos se han adaptado ya que en las nubes de Venus el clima es un poco más frío. Miguel Ok pregunta, ¿Cuántos kilómetros de diámetro tiene el planeta Tierra? Bueno, nuestro planeta mide 12.742 kilómetros de diámetro. Top pregunta, ¿por qué siempre la luna nos muestra la misma cara? Bueno, esto se debe ya que la luna le tarda lo mismo dar vuelta sobre su propio eje que dar vuelta a la tierra que son exactamente 27 días con 2 horas. O sea que... Al tardar lo mismo dando vueltas sobre su propio eje, nos enseñará la misma cara siempre. Y Love pregunta, ¿Qué es una nebulosa? Las nebulosas son masa cósmica, o sea, desechos de estrellas o cualquier cosa mayormente de color celeste, que se pueden encontrar en muchas galaxias o partes de nuestro universo. Alison Castillo pregunta, ¿De qué tamaño es el espacio exterior? Te seré sincero, el espacio exterior es mucho más allá de nuestra imaginación. No tiene fin, es algo infinito. Dani Animaciones pregunta, ¿Dónde está la mayoría de los meteoros de nuestro sistema solar? La mayor parte de los meteoros de nuestro sistema solar está en un lugar llamado el Cinturón de Cooper. Estos está localizado entre el planeta Júpiter y el planeta Marte. Eli Castillo pregunta, ¿cómo podemos ver el poder de Dios en el espacio? Bueno, que ningún meteorito del cinturón de Cooper se desvíe hacia la Tierra, ya que uno de estos grandes meteoros podría acabar con la existencia de la humanidad. Fares pregunta, ¿cuánto tarda la luz en recorrer el sistema solar? Esto no es muy fácil de calcular, ya que la luz del sol viaja a 300.000 km por hora. Recorriendo todo el sistema solar, más o menos se tardaría 10 minutos con 31 segundos. Visual Youtube pregunta, ¿Qué pasaría si el sol desaparece? Bueno, si nuestra estrella desaparece el campo gravitacional del de sol desaparecería también así que todos los planetas, digo todos, saldrían disparados a una velocidad de 250.000 kilómetros por hora y la humanidad desaparecería Eric0909 pregunta ¿Cuántas lunas tiene Júpiter? El planeta Júpiter en total tiene 61 lunas y hay una llamada titán que es apta para la vida hola ¿qué haces pregunta cómo se forman los agujeros negros cuando una estrella muere estalla Esta se convierte en una supernova el núcleo de la estrella se comprime y la fuerza de gravedad tal forma un agujero negro y una estrella llamada Betelgeuse. Está muriendo, esta pronto se convertirá en una supernova y quizás en un agujero negro después. Bueno gente, hasta aquí el video, espero les haya gustado. La información que saqué para este video, quedan los links de descarga de los libros en la descripción. Espero por favor se suscriban, los que no, ya que un 48% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Aquí aparece el único saludo de esta semana, que fue el único que me lo pidió. Y sin nada más que decir, bye.